taller de corte y corrección estoy trabajando con uno de los hermosos cuentos de John Fontella, que está hecho un tigre ¿eh? tigre mal <ríe> acá, y estamos trabajando en taller virtual y acá, ¿qué decía? a ver quién se acuerda no importa el contexto ¿eh? no importa el contexto dice, el colectivo llega a la UCA al San Alberto Magno acá la, para los, la gente de otro país la UCA, Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, tiene distintos pabellones, distintos edificios, y uno de ellos se llama San Alberto Magno. Pero si uno le pone al edificio San Alberto Magno, acá, por ejemplo, no, no decimos, este, vamos al Teatro Colón, vamos al Colón. Ya está implicado, ¿eh? en la jerga está implicado. El colectivo llega a la UCA al San Alberto Magno. Bueno, y ahora, para ilustrar a todos nuestros oyentes de todo el mundo que nos están siguiendo por esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. ¿Qué decía acá? ¿Se acuerdan? Al principio de, de cuando empezamos a trabajar este texto con Joe, el colectivo llega a... Destino. Exactamente. El colectivo llega a destino. Y yo le pregunté a Joe, ¿cuál es el destino? Y él me dice la universidad. Y después le digo, ¿la UCA? No, no es casual, por el contexto que nos une con Joe, no es casual que le haya dicho la UCAN, le va a decir la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y Joe me dice que sí. Entonces fuimos particularizando. De destino pasamos a universidad, de universidad pasamos a Universidad Católica Argentina, en especial al San Alberto Magno. Por lo tanto, si vos tenés ahí, a ver. A ver, llega a destino. El escritor siempre tiene que estar buscando las cosas que puso en el borrador y considerarlas como elementos naranja cuando lo son. ¿Por qué es naranja esta palabra? A ver, ¿quién me la dice? Ojo, insisto muchachos, ¿eh? no es una palabra que esté habitualmente en nuestra lista de palabras, no está, no es con la palabra casi, la palabra como, la palabra para, los verbos estar, tener, etc. No es una palabra naranja. No está en la lista. No puede estarlo porque es una palabra muy precisa. Se cumplió mi destino. No obstante de su precisión, es una palabra bastante general al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos acá a lo, a lo mismo de siempre. La precisión la vas a conseguir utilizando o poniendo en el borrador o modificando el borrador palabras muy generales como el colectivo que llega a destino. Colectivo para el que no lo sabe en Argentina es como el microómnibus, digamos en otros países, el bus, etc. Destino es muy general. Entonces, ¿qué usas? Expresiones que signifiquen menos cosas. Y acá tenemos el colectivo llega a la UCA, al San Alberto Más. ¿Les parece bien? Bueno. Perfecto. Bueno, entonces, la moraleja hoy puede ser la siguiente. Emplear en el borrador, primero en el borrador buscar generalidades, cosas generales como lo que decíamos recién, llega a destino. Y después sacarle el jugo a eso y ponerle cuál es el destino. Como decimos nosotros, ponerle nombre y apellido a ese destino. No es lo mismo decir el colectivo que llega al prostíbulo que el colectivo que llega a la Universidad Católica Argentina, más específicamente al San Alberto Más. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere muchachos, en el próximo programa de Canal Taller de Corte y Corrección. Pongan like si les gustó. Yo soy Marcelo Di Marco y a ver acá estoy, acá entre las sombras. Soy Marcelo y Marco y bueno, estoy muy contento por cómo ha medido el canal el mes pasado de marzo. Hasta pronto.